Para más información, comunicate al WhatsApp 11 25 36 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial.